Durante años, navarros y navarras han salido de la comunidad foral para ir a buscar una oportunidad profesional mejor, un mejor puesto de trabajo para estudiar inglés, para tratar de encontrar su lugar. Algunos de ellos porque aquí no tenían las suficientes oportunidades y otros también por voluntad propia. Ahora, el gobierno foral ha lanzado el programa Next Retorna. El objetivo es ayudar a todos aquellos navarros y navarras que quieran volver, pues facilitarles... No, no un trabajo, sino un servicio de mediación laboral, una figura jurídica que les ayude con algunos trámites administrativos, pero sobre todo, bueno, pues eh, facilitar también y dotarles de herramientas para que encuentren aquí su lugar, con todo lo que saben. De ello hablamos con Sergio Pérez, director general de Acción Exterior. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arrocha Aldeón. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? Bueno, pues la iniciativa Next Retorna es una iniciativa que ponemos en marcha desde la Dirección General de Acción Exterior del Departamento de Relaciones Ciudadanas, que consiste en crear un escenario favorable para que, eh, dentro de la Administración, pero también eh, fuera de ella, para que todas las personas que están fuera de Navarra, todas las personas navarras que han tenido que emigrar, que han, que han salido, eh, pues puedan encontrar facilidades a la hora de volver, si es así lo que desean hacerlo. ¿Cómo va a ser? Es decir, ¿les vais a poner en contacto con las empresas? ¿Quizá les vais a formar? Nosotros, en, un, en Gobierno de Navarra, ya en 2018 se aprobó la estrategia NEXT, que es donde se enmarca esta iniciativa, una estrategia que tiene eh, como tres ejes, que son la comunicación y la conexión, la participación activa y la retención y retorno de la ciudadanía navarra en el exterior. Entonces, dentro de esta estrategia, eh, la iniciativa que ponemos en marcha viene a ser una continuación de algunos de los servicios que ya se ofrecen, como son la ventanilla única en la, que los, en, en la que estas personas, las colectividades, la ciudadanía navarra en exterior, puede ponerse en contacto con, con nosotros, con, con esta ventanilla, para hacer todo tipo de consultas administrativas sobre cómo sería su retorno. ...planteamos lo que es el, el viaje del emigrante... ...no nos centramos únicamente cuando ya se han ido... ...sino antes de que se vaya esa persona... ...cuáles son sus necesidades... ...o qué es lo que, lo que van a, a requerir... ...y lo que hacemos es ofrecer una serie de servicios... ...que con esta iniciativa, la iniciativa Next Retorna... ...lo que hemos hecho es aglutinar... ...los diferentes servicios que ofrecemos en, en gobierno... ...en la, en la administración... Para que sea un primer contacto el que tenga que hacer esa persona y luego ya nosotros nos organizamos internamente para poder ofrecerle servicios pues como son eh, resolver consultas administrativas eh, relativas a, la, a su vuelta o eh, también queremos implementar una mediación laboral, eh, por ejemplo. Porque sabemos que el tema de la, del empleo es una de las eh, características pues que más necesitan o que más llama la atención para esta persona que, que quiere volver. Sí que habéis realizado bueno, encuestas e entrevistas a más de 500 personas, pero ¿qué perfiles concretos no son los que más pueden encajar en esta iniciativa? El perfil, pues tenemos como la diáspora navarra se diferencia en dos tipos de, eh, de perfiles. Uno es una diáspora un poco más anterior, que emigraron hace bastante más eh, tiempo, y otra es una diáspora un poco más reciente, que se trata de una persona de unos 36 años de edad, entre 36 y 40. Normalmente, mujer, aunque tampoco hay una gran diferencia entre hombre y mujer, que tiene unos estudios superiores, eh, que tiene una formación eh, cualificada y que ha migrado recientemente, que ha salido de Navarra eh, hace menos de bueno, en torno a 5 o 10 años ese es un poco el perfil al que nos dirigimos sin, eh, sin dejar de tener en cuenta a la otra parte de la diáspora tenemos un sistema re relacional o sea, lo que queremos o lo que hacemos es también extender pues eh, toda nuestra base de datos para estar en contacto con esas personas que reciben aquellas que se dan de alta en nuestra en nuestra página en, en exnavarra.es, eh, pues información periódica de lo que está aconteciendo en Navarra eh, tanto cultura como entrevistas con centros tecnológicos, oportunidades de, de, de empleo. Es un poco eh, un sistema que lo que pretendemos con la iniciativa es crear este sistema relacional para poder atenderlos de la mejor manera posible a la colectividad. En esas entrevistas, y en estas dos diásporas que nos has mencionado, eh, no sé si se subraya o se destaca algún motivo ¿no? que haya llevado a estas personas a emigrar, ya eh, sea pues, eh, recientemente en los últimos meses o hace ya cinco o diez años, como bien has mencionado. No, normalmente eh, la persona que ha emigrado o, o los datos que nos dan eh, la encuesta de las personas inmigrantes eh, ...una gran mayoría la ha realizado por eh, voluntariamente... ...o sea, no ha sido de manera forzosa por falta de empleo... ...por falta de condiciones, sino que la ha hecho más por eh, motivos... ...pues para estudiar, para ampliar conocimientos... ...o para tener una experiencia profesional internacional... ...de ahí que nosotros nos centremos o que queramos que con la iniciativa... Eh, ...buscar que aquellas personas que de, también de manera voluntaria... ...quieren volver a Navarra... Eh, eh, facilitar eh, ese, esa vuelta. Tenemos también eh, servicios como el pasaporte de vuelta, que es una ayuda al retorno a estas personas, una ayuda económica, para que los gastos que supone pues, trasladar toda tu residencia o, o las mudanzas o, o los billetes de avión, eh, pues puedan, podamos aligerar un poco la carga para para que a la hora de tomar esa decisión sea un poco más fácil. Esos motivos que los, que los traen de vuelta, ¿cuáles son generalmente? El, ¿El hecho simplemente de estar lejos de la familia o quizá el que aquí puedan poco a poco aparecer oportunidades más interesantes para una persona que ya tiene experiencia y no tanto a una persona que está empezando a trabajar y a la que generalmente eh, se le suele ofrecer contratos de beca o de prácticas que no son de, ni estables ni, ni les permiten vivir, ¿no? Suelen ser eh, estos dos principales motivos los que has comentado. Es decir, la persona que vuelve eh, lo hace por motivos profesionales eh, porque eh, entiende que aquí puede tener también un desarrollo profesional o que, o que puede volver a Navarra para aportar todo su, todo su conocimiento y todo su know-how, pero también conforme va avanza la edad se ve que los motivos personales, eh, sobre todo en el aspecto familiar, eh, pesan bastante. En tu caso concreto, Sergio, también fuiste una de aquellas personas que se marchó y que pudo volver. En tu caso, ¿qué es lo que, qué es lo que te llevó a irte? Y sobre todo, ¿qué es lo que te llevó a estar de vuelta de nuevo? Sí, yo, a ver, tengo la suerte de trabajar en, en este proyecto, o como director general, a mí me hace especial ilusión trabajar en este proyecto para la ciudad Navarra en exterior, y yo estuve también porque personalmente lo, lo viví y, y me encuentro muy cómodo eh, conociendo cuál fue esa realidad, ¿no? A veces me siento identificado con unas personas que contestaron a la encuesta. Yo estuve en Londres trabajando en, en un despacho de abogados y los motivos de la vuelta eh, también fueron aquí al gobierno de Navarra eh, pues fueron estos dos que digo, el desarrollo de una carrera profesional y también por motivos familiares, por estar más cerca de mis familiares y amigos. Eh, entonces, trabajar en esta iniciativa eh, junto con el equipo eh, me, parece, me hace bastante ilusión, eh, aparte de, de que creo que estamos haciendo unas cosas bastante interesantes porque nos, así nos lo están trasladando algunas de las personas que ya nos han empezado a contactar. ¿Qué dificultades te encontraste tú a la hora de volver a casa? Lo que ocurre, o por lo menos mi experiencia, lo que pasó fue que... Los trámites administrativos igual no son tan, al final estás hablando de dos administraciones diferentes, de dos países diferentes y tienes que estar, tienes que ser muy organizado, tienes que tener muy en cuenta todos los aspectos para, para no tener ninguna indefensión legal o para no sufrir ningún tipo de bueno pues de pérdida de beneficio a, a alguno de las, de las cuestiones, ¿no? Entonces eh, esos trámites administrativos son los que yo creo que podrían ser uno de los grandes handicaps o de los o de los mayores Thank <sighs> you obstáculos a la hora de retornar o, o de gestionar toda la información. Por eso, desde la ventanilla única, desde, desde nextnavarra.es, es lo que les ofrecemos esa interlocución única, es decir, uh -huh. que el emigrante, que la persona que se que, que quiere retornar, nos contacte para que nosotros podamos hacer las diferentes consultas que nos traslada, pues como pueden ser a salud, como pueden ser a servicio de ahorro de empleo, como pueden ser a vivienda. Al final son de, muy transversales o son de, de diferentes materias pero con esta ventanilla única nos aseguramos que hay una única interlocución eso lo agradece bastante a la persona migrante porque así no tiene que no se marea por decirlo de manera coloquial. ¿Cuántas personas se han interesado ya por esta iniciativa? ¿Cuántas han acudido a esa ventanilla única? Bueno, es, tenemos, o sea, como es una iniciativa que no es eh, ayer se presentó, digamos, la iniciativa Next Retorna, pero es un trabajo que sí que se ha venido realizando años atrás. Tenemos todo un recorrido de personas que nos que nos van eh, contactando, por ejemplo, en la base de datos de Next Retorna, que son aquellas que han decidido eh, suscribirse a una newsletter, a un, a un boletín que les vamos mandando información. Tenemos alrededor de unas 500-550 personas que reciben eh, pues, semanalmente información sobre Navarra. Eh, y con respecto a las atenciones, eh, gracias a la, a la comunicación del otro día y gracias también a este tipo de, de acciones comunicativas, como, eh, que os agradezco desde ya. Eh, la entrevista, eh, pues poco a poco eh, en goteo se van poniendo en contacto a través de LinkedIn, que tenemos un grupo también en Next Retorna, donde se van uniendo personas retornadas o que quieren retornar eh, porque las empresas ellos mismos crean esa comunidad o se va generando en ese grupo de LinkedIn y también por teléfono o por WhatsApp nos pueden contactar o por correo en eh, de la, de la manera en la que en la que deseen. Uh -huh. Es un sistema relacional lo que tenemos entre todos. Uh -huh. Pues Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior, te agradecemos a ti que hayas podido estar con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias, es que Ricasco. Y, y de Sergio Pérez, vamos a hablar enseguida, vamos a pasar a hablar con precisamente quienes están viviendo fuera de Navarra y quienes tienen la intención de volver. Eso será, eso será en unos instantes. Seguimos. Escuchábamos hace unos instantes aquí en la Sera, el director general de Acción Exterior, a Sergio Pérez, a hablarnos sobre ese programa Next Retorna para facilitar a Navarros y Navarras que están trabajando fuera de la comunidad foral en otros países por pues su vuelta también a casa con la familia, eso sí, claro, tratando de garantizar que tengan un puesto no, simi no solo similar, sino al menos que puedan continuar ¿no? con, con su labor profesional aquí. Precisamente hemos contactado con dos de ellas, saludamos primero a Virginia Gómez en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Y tenemos también en Alemania, a Camerina, ¿qué tal? Muy buenas. No, hola, buenas tardes. Tengo que deciros también que vamos a tener a una persona más, a Paula Vileya, pero dado que ella está en México y tenemos esa diferencia horaria, vamos a hacer una conexión para que sepáis un poco en diferido. Digamos que vamos a tratar de hablar con ella a través de audios de WhatsApp y sobre todo quiero que estéis muy atentas a cuál es su primera respuesta porque esa pregunta también os caerá a vosotras. ¿Por qué os fuisteis? Paula Vilella? está trabajando en México, lleva 12 años fuera de Navarra y trabaja como periodista en France Press. Esto es por lo que se fue. Yo emigré de Navarra porque terminé la universidad en el 2008 y no había demasiadas oportunidades ni, ni, en, ni en Navarra ni en, ni en España. Entonces intenté trabajar pero solo conseguía eh, enlazar una beca tras otra. Entonces a la primera oportunidad laboral que me, que me salió fuera, pues pues pues me fui allá y ahí fui enlazando un trabajo con otro hasta ahora, que ya van pues, casi 12 años que llevo fuera. Uh -huh. Virginia, eh, ¿a qué te dedicas y por qué te fuiste? Eh, bueno, yo ahora trabajo para la Agencia de Desarrollo Regional en, en Bruselas, que bueno, apoyó a las, a las empresas a encontrar fondos europeos y con su estrategia de internacionalización y me fui hace casi 20 años um, a hacer un Erasmus, a terminar mi proyecto final de carrera y en, en un principio mi idea era volver, pero cuando empecé a buscar trabajo allí en, en Pamplona y alrededores la verdad es que no encontré nada que se equiparara a lo que me ofrecían aquí, que era hacer el doctorado en Ingeniería y por eso al final pues, me quedé aquí en Bruselas y, y he seguido aquí hasta esto, hasta hasta la semana que viene. Y la semana que viene, ¿vuelves a casa? Exactamente, con mucha ilusión, <risa> <risa> vuelvo a casa, sí. Uh -huh. Bueno, me parece que hay un caso similar también, <risa> Ana. Tú en tu caso, cuéntanos, para que te conozca la audiencia, ¿quién eres, a qué te dedicas y por qué te fuiste? Sí, pues yo soy ingeniero industrial, también estudié en Pamplona y cuando acabé la universidad eh, estaba buscando trabajo, la verdad que eran todo prácticas eh, en diferentes empresas y demás, y nada, y decidí buscar trabajo en el extranjero, intenté buscar en Inglaterra, en Alemania, y nada, al final me salió una oportunidad en Alemania, en una empresa del sector de la automoción, y ya pues llevo siete años allá, y efectivamente ahora en octubre ya me vuelvo a España, en este caso no a Pamplona, sino a Galicia, pero bueno, un poquito más cerca. Uh -huh. Virginia, eh, en tu caso, ¿por qué tenías tantísimas ganas de volver? Bueno, la verdad es que para mí el, el confinamiento de, de esta pandemia que hemos tenido ha sido un momento de reflexión en el que me planteaba simplemente qué son las cosas que me hacen feliz, eh, dónde está mi ancla y la verdad es que siempre acababa siendo bueno mi familia, eh, que está en Pamplona, mi, mis padres, mi abuela, mi sobrina, mi hermana y entonces... bueno, la, la, la respuesta era clara, ¿no?, que a la pregunta de qué estoy haciendo aquí tan lejos y por eso decidí volverse. Uh -huh. Ana ¿en tu caso? Pues yo la verdad que no estaba buscando específicamente volver a España y simplemente dentro de mi empresa me surgió la oportunidad laboral de volver a, a esta planta en Vigo y la tomé. Uh -huh. Y esto es lo que le ha traído también a Paula desde México. Recordamos que por diferencia horaria no podemos tener una conexión directa, pero esto es lo que le llevó a Paula Vilella, periodista, a querer volver. En realidad siempre, siempre pensé que, que sería el lugar para, para volver. Siempre, siempre, siempre creí que volvería y si, si ahora lo pienso con más fuerza es, por, es porque recientemente tuve, tuve un bebé y de, definitivamente quiero que que ese sea el lugar al que pertenezca, que se críe allí, que crezca allí, que tengamos toda la red familiar, porque pues yo valoro mucho mi, mi infancia, mi vida allí, los valores con los que me crié y, y quiero que él tenga eso también. Esos son los motivos que nos han llevado a vosotras tres a querer volver, pero en tu caso, Ana, te vas a Vigo, ¿estabas teniendo algunos problemas también para, para volver a España o ha sido bueno pues eh, que ha surgido la oportunidad y ya está? No, ya ha, sido, ha surgido la oportunidad y, y por eso vuelvo a Vigo, la verdad. ¿Y a Navarra te planteas? Bueno, si en un futuro se me, se me pone algo adelante interesante, sí, pero de momento... te Tenemos bueno, que ofrecer algo muy, muy bueno, ¿no? <risa> exacto, exacto. <risa> bueno, creo que a Virginia la tenemos más convencida para que vuelva, vuelva a casa, a tierras navarras. <risa> Desde luego. A mí, bueno, en el proceso eh, me me ofrecieron un trabajo que es muy parecido a lo que estoy haciendo ahora en, aquí en Bruselas, con lo cual la verdad es que no puedo decir que no. Uh -huh. ¿Os habéis encontrado, Virginia, con alguna dificultad administrativa para volver o a través, por ejemplo, del contactar con el Gobierno de Navarra habéis conseguido más facilidades? Yo la verdad es que agradezco mucho a, Lea, a Sergio y a su equipo, especialmente Iñaki, que fue el que me hizo... Los, las labores de, de ventanilla única, porque la verdad tienes una lista de preguntas de todo tipo de temas, administrativo, de salud, seguridad social, eh, qué hago con mi vida laboral, qué pasa con, con la declaración de la renta, y, y como comentaba Sergio, se agradece mucho tener una persona de eh, que es tu interlocutor, que dice, bueno, en, no te preocupes, en dos días te mando la respuesta y tienes todas las respuestas detalladas, en, en, un, ...en un email que al final te evitan muchos dolores de cabeza... ...y el convertirte a ti en una pelota de ping-pong... ...básicamente yendo de administración en, admi en administración... ...con lo cual ya, mi, si alguien tiene alguna duda... ...la verdad es que recomiendo mucho... ...el, el, el servicio que están poniendo en funcionamiento ahora mismo. Uh -huh. Ana, en tu caso creo que no llegaste a, a tomar ¿no? Ese, esa vía de contactar o sí... No, exacto. Al ser un traspase dentro de la empresa, la verdad que la empresa me ha llevado todo el tema de administración y demás y no he tenido que contactar, por suerte. Uh -huh. ¿Has echado de menos algo de, de consejo? Como te lo hacía la empresa, bueno, pues lo dejaste en sus manos y ya está. No, la verdad que la empresa en este caso se ha, se ha ocupado de todo. Bueno, pues Ana, eh, esperamos eh, volverte a ver por tierras Navarras en algún momento, ya veremos a ver qué, si conseguimos. Gracias. <risa> Muchas gracias. Muy Ana, desde, desde Alemania. Y queríamos eh, escuchar también a Paula desde México, porque, ella, bueno, porque es lo, lo más complicado que ha encontrado ella a la hora de volver. Bueno, lo más difícil definitivamente es pensar en, en hacerse un un hueco, ¿no? En, pues al fin y al cabo o sea, irme de donde estoy ahora significaría renunciar a un trabajo estable, a un trabajo fijo y a una vida ya montada entonces sobre todo es pensar en empezar de cero otra vez y en ese sentido sí que creo que que, que, que ayudas para retornados son fundamentales para poder tener una base, algo un poquito cubierto mientras mientras te vas estableciendo, vas buscando trabajo, vas, vas como arrancando, porque si no la verdad es muy difícil pensar en un regreso sin, sin ningún tipo de apoyo, para eso hace falta... Eh, ahorrar mucho es difícil. Bueno, en mi familia, tanto yo como mi pareja, tenemos los dos eh, contratos de trabajo locales, con sueldos locales, en, en moneda local, entonces es muy difícil ponerte a, a ahorrar para luego cambiarlo a euros para para poder establecer, pues para poder tener un cierto desahogo de, en la llegada. Entonces sí que creo que, uf, que, que un apoyo, eh, una subvención, una, una, ayuda para tener saber qué vas a comer, ¿no? por lo menos los primeros meses mientras mientras te asientas y encuentras un trabajo. Escuchando estas dificultades de Paula Virginia, ¿te sientes un poco identificada? Totalmente identificada. A mí yo eh, pensaba en el, en el servicio del proyecto de NEXT eh, como el farolillo en las tinieblas. Uh -huh. Porque cuando tomas la, la decisión, es todos son dudas y todos son incertitudes, eh, incertidumbres. Entonces, uh -huh. para mí la verdad es que fue muy útil eh, tener ese farolillo que te va guiando y te va indicando el camino. Virginia Gómez, la semana que viene te tenemos por aquí. Gracias y mucha suerte gracias a vosotros